Cuando observamos el mundo, esta coyuntura planetaria, con las características que tiene, las crisis a diferentes niveles y una guerra por medio, como si lo entre fuera poco, cuando observamos a la gente y nos damos cuenta que está como está ese vacío existencial, ese sinsentido indisimulable, esa tendencia masiva, a la depresión, al suicidio, a la drogadicción, a la infelicidad, así con características nunca antes vistas, nos damos cuenta que la humanidad se fue por donde no era. Es un tiempo básicamente femenino, lo hemos dicho a lo largo de muchas conferencias. El tiempo de la mujer es este, pero de la mujer que nace, de la mujer que se forma, que se transforma, que germina su sensibilidad, que libera ese potencial interior que va tejiendo bajo mecanismos internos, esa tecnología interior que se traduce en un poder que se desglosa en magia y que se traduce en una vida con calidad. De esto hemos ido hablando durante varias conferencias estos días y hoy quiero, a manera de complemento, es de esfuerzo decirte lo que nosotros te ofrecemos. No es un curso más. Soy Chamalú. Hace más de 40 años ando trabajando estas cosas, trabajando con la energía, buscando mujeres y hombres de sabiduría que nos permitan desde otros paradigmas, desde otras cosmovisiones en contextos ceremoniales, en caminatas, en el silencio de su montaña o en la densidad de la selva, que nos permitan aprender de ellos esa fue mi vida la he ido reflexionando profundizando experimentando llevando a niveles de eso que se llama trabajo interior y que me ha permitido acceder a un conocimiento a una comprensión a un conjunto de claves y certezas respecto a lo que es la vida que son insumo para mi propio trabajo interior todo esto en definitiva, constituye lo que podíamos llamar un legado de conocimiento que desde tiempos inmemoriales fue patrimonio de la humanidad, pero en especial de las mujeres, de las abuelas transmitiendo a las hijas, a las nietas. De todo esto han pasado más de 40 años. Estamos en un tiempo en el que no podemos continuar eh, eh, presenciando cómo se destruye el hombre, cómo la humanidad bordea niveles de autodestrucción, además de generar un ecocidio generalizado. No podemos seguir siendo cómplices por omisión o diligencia, o no darnos cuenta de lo que está pasando, no podemos continuar consolándonos con que la nueva era ya empezó, con que la nueva era va a empezar, con que eh, pues eh, esto es el principio de una nueva humanidad, si no tomamos algunas decisiones, si no modificamos nuestro estado de conciencia, si no desarrollamos un pensamiento crítico, si no hacemos un borrón y cuenta nuevo, una ingeniería existencial, en muchos casos, más temprano que tarde, será demasiado tarde. Se trata de eso. Nosotros estamos poniendo a consideración de, de la gente, en especial del público femenino, un programa un instructorado, un curso, algo más que un curso, un sendero iniciático denominado musa. Musa de mujer sagrada, de mujer sabia, de mujer sacerdotisa, de mujer sanadora, de mujer salvaje, es decir, compatible con la espontaneidad y esa autenticidad que solo emerge cuando ella se encuentra con ella misma. Por ese motivo hemos ido compartiendo varias enseñanzas. Algunas personas creen que en nuestra condición masculina esto pues, eh, no tendría la suficiente autoridad o respaldo para poder hablar de lo femenino. Nosotros acompañamos, es una caminata, la experiencia será de ti. Si eres mujer, la experiencia, ese bucear en tus profundidades será algo que tú lo harás a tu ritmo, con tus características, con esos matices que combinan lo visible con lo invisible, las predisposiciones genéticamente adquiridas con aquello que hemos ido aprendiendo en este proceso de irnos socializando, de irnos humanizando, de ir constituyéndonos en seres humanos, mujeres u hombres. Sin embargo, eso puede ser llevado de mejor o peor manera. La libertad no es solo hacer lo que, uno, lo que a uno se le ocurre. Ese, ese proceso de irse conociendo, de irse conociendo, de ir sacando a manera de quien desenhierva el jardín de su corazón aquello que te interfiere, aquello que nos suma, sea hábito, sea creencia, sea principio, sea criterio de verdad, sea información o en definitiva un estilo de vida. Se trata de ir repensando la manera como estamos viviendo. Se trata de, por ejemplo, tomar decisiones distintas. La gente está acostumbrada a comprar más de lo necesario, a mirar casi siempre para afuera, no se cita consigo mismo, no eh, se da cuenta en su mayoría de la importancia de tener una formación integral que le permita liberar sus potencialidades. La gente está en esta época capitalista, globalizada, consumista, más empeñada en manejar tecnología exterior que interior, por tanto no hay poder, no hay imagen, no hay realización personal. Justamente eso es eso lo que nosotros cuestionamos, lo que te proponemos revertir en un proceso de ir eh, pues haciendo un borrón y cuenta nueva. Es posible llevar la vida a otro nivel, pero todo comienza cuando vamos más allá de la información, más allá de de una especie de patinaje horizontal sobre la epidermis de la vida. Se trata de profundizar la existencia, se trata de ir a niveles cada vez más eh, holísticos, más profundos, más ritualísticos, más eh, multidimensionales, comenzando por algo tan concreto como el darnos cuenta que necesitamos desaprender con urgencia. Es parte de lo que nosotros proponemos. Es un curso, no es un curso, pero tiene un formato de curso, es un sendero iniciático que durante un semestre nos permitirá acompañar a todas las mujeres que quieran profundizar su experiencia existencial y lograr ese punto de intensidad existencial que les permita aprender a modificar su estado de conciencia, aprender a manejar energía, aprender a, en fin, lo que quieran en esta experiencia evolutiva llamada vida. Y todo esto a su vez comienza con la comprensión de que necesitamos hacer algo más, cada una por sí misma, por ejemplo, invertir en uno mismo, en una capacitación integral de perfiles iniciáticos que te permita realmente sumergirte en tus profundidades y emerger, ya tejiendo y vanando ese poder interior que te permita llevar tu vida a niveles superiores, es posible, hacerlo es posible manejar nuestra energía direccionarla adecuadamente, alinearla con nuestra estrategia evolutiva, es posible todo esto que podríamos denominar un sendero de realización personal, además traducirlo en ayudar a otras personas, proponer un liderazgo intuitivo, eh, germinar esa vocación sanadora que tienen casi todas las mujeres o conectar con otra forma de espiritualidad. Nosotros llamamos la sacerdotisa amazónica, chamánica, que básicamente alude a una espiritualidad natural donde a partir del manejo de la tecnología interior cada mujer esté en condiciones de direccionar, de enfocar su energía y traducirle una dinamización de su proceso de evolución conciencial. Se trata de eso. Nosotros le llamamos programa Musa. Es un curso, es una iniciación, es un programa de seis meses. quizá algunas están preguntando, pero ¿por qué seis meses? Es un tiempo mínimo para gestar un proceso de transformación. Primero, de desenguerbar, de desintoxicarse ideológicamente, de identificar lo que no es tuyo, lo que dejaron en ti, lo que sembraron en ti, lo que te interfiere, lo que te bloquea, lo que no te permite ser tú misma, lo que no posibilita la floración de tu auténtico potencial, es convertir, esa oveja en un felino, esa oruga en mariposa. Obviamente, este es un proceso que nosotros queremos acompañar junto con un equipo femenino que va a poder, eh, comprendiendo desde la naturaleza mágica de la mujer, ir haciendo un acompañamiento adecuado. El programa Musa es una invitación iniciática para hacer... Eh, un proceso de educación que incluya el alma. Algunos algunas están pensando que este tipo de programas son excesivamente costosos, y inaccesibles. Tú sabes que la vida no tiene precio. Tú sabes que hay oportunidades que no se repiten. Tú sabes, lo hemos dicho en las conferencias anteriores, que para nosotros todo esto es un cierre de un ciclo de más de cuatro décadas de estar investigando, experimentando, vivenciando, estudiando, en fin, viajando, aprendiendo, haciendo un acopio de toda esta información para convertirla en conocimiento, para convertirla en sabiduría y ahora para dejarla a disposición de quienes, esto es un programa exclusivo para mujeres, online, virtual, desde tu casa, para quienes quieran realmente explorar eh, las otras posibilidades que da la vida. Es accesible, dada la flexibilidad de las modalidades de participación el tema de las inscripciones, creo que lo más importante en todo esto es que realmente nosotros eh, después de más de 40 años hemos llegado a la conclusión que lo que requiere la mujer en este momento no es más información. Ustedes pueden ver las redes sociales, el mundo virtual está saturado de información que en definitiva resulta inservible porque todo va para afuera, todo apunta hacia la memoria, la memoria se defiende olvidándose. Lo que necesitamos es aprender a convertir esto en conocimiento y en sabiduría, es decir, transformar nuestra energía, aprender a enfocarla y de esa manera modificar nuestro estado de conciencia desde otro nivel de conciencia, desde un estado modificado de conciencia voluntad, podemos acceder a más conocimiento, a más manejo energético, a una sensibilidad incrementada que nos ponga en condiciones de llevar una vida superior. como tú quieres, simplemente es ponerle ladrillos y muros y techo a tus sueños. Será virtual, online, durará seis meses, estará accesible a toda voluntad que tenga la intención de pues, dejar de soportar lo insoportable, simplemente romper la rutina y empezar a trasladarse hasta la zona mágica de la vida. Nuestro programa Musa está comenzando estos días, reservado exclusivamente para mujeres valientes que quieran llevar su vida a, a otro nivel. El respaldo que tenemos de Charles La Sabriodianza, además de mis 40 años de estar en esto, vivenciando y experimentando y acopiando este tipo de claves de secretos de abuelas, de abuelos, en algunos casos, de la montaña, de la selva y nuestra propia vivencia aclimatando a este siglo XXI. No es una vuelta al pasado, no se trata de conocimiento primitivo que sea inaplicable, al contrario, es exactamente lo que hace falta para tiempos como estos, así crisis por todo lado, crisis y crisis. Bueno, hay que prepararse para todo y la mejor manera es invertir en uno mismo, se trata de eso. Presiento que si esto resuena, en, en ti, en tu interior, en tu corazón es eh, realmente algo quizá tu alma te está diciendo por ahí es puedes contactar con nosotros soy Chamalú para quienes no me conocen y en la parte final ya de toda esa labor que he ido realizando en los cinco continentes después de más de cuatro décadas quiero básicamente despedirme con un programa en el cual pongamos a manera de curso de cursos todas las enseñanzas más importantes para que la mujer pueda llevar su vida a otro nivel. Quizá esta sea la oportunidad que estaba buscando. Gracias.